compresas tibias. entre las más sencillas formas de hacer desaparecer un moretón y el dolor que este causa es aplicando compresas tibias puesto que el calor tiene el poder de reactivar la circulación ayudando de este modo a reabsorber la sangre a la par que disminuye el dolor y la rigidez que se forma en la zona afectada. Es muy fácil hacer una compresa tibia en casa Solo se debe hacer una funda de más o menos el tamaño de un paquete de frijoles dentro de ella se pueden colocar granos como frijoles garbanzos, arroz o cualquier otro grano crudo y seco. Posteriormente se puede calentar en el microondas y una vez caliente colocarlo justo en la zona afectada hasta que se enfríe. Para evitar una quemadura es recomendable colocar un pañito entre la compresa y el golpe o no colocarla muy caliente. Compresas frías o hielo. Otro tipo de compresas muy fácil y de las más utilizadas son las compresas frías elaboradas con hielo. Mientras las compresas tibias estimulan o reactivan la circulación, las compresas frías provocan la contracción de aquellos vasos sanguíneos que fueron dilatados por el golpe y esto ayuda a disminuir la inflamación. A su vez, el frío adormece la zona que fue afectada, lo cual genera una sensación inmediata de alivio. Al igual que la compresa caliente, se deberá utilizar un pañito entre la compresa de hielo y el golpe para evitar una quemadura por exposición a temperatura extrema. El empleo del hielo con fines terapéuticos data de tiempos remotos y cuando sufrimos un moretón, la sabiduría popular recomienda colocar inmediatamente una bolsa de hielo sobre la lesión, toda vez que el frío provoca la contracción de los vasos sanguíneos, lo que minimiza la inflamación adormece la zona de forma tal que se disminuye el dolor y evita la aparición del hematoma. Vale la pena acotar que se puede evitar la aparición evidente del moretón o hematoma Mientras más pronto se coloque la compresa elegida en el golpe, sea que se elija una o la otra, también se puede alternar entre ambas para un resultado más óptimo en menos tiempo. Árnica. Otro de los remedios caseros más utilizados es el árnica y esto se debe a que esta planta está compuesta de una serie de ácidos que la convierten en un antiinflamatorio natural muy efectivo que alivia el dolor de manera inmediata. Utilizarla es muy sencillo, basta con escoger unas cuantas hojas y flores de árnica, hervirlas para extraer sus propiedades, machacarlas y hacer un emplante que ha de ser colocado sobre la zona afectada. Otra manera de aprovechar las bondades del la árnica por un tiempo más prolongado es que se pueda almacenar en un lugar fresco y limpio durante muchos días. La opción que se está sugiriendo es realizar en casa una pomada de árnica. Solo se necesita 10 ml de cera de abeja derretida a baño de maría o sustituir la misa con 10 ml de parafina líquida. Esta cera deberá ser mezclada con 10 ml de aceite de árnica esencial y una vez unidos ambos ingredientes se podrá almacenar en el refrigerador. Será suficiente aplicar un poco de esta pomada sobre el golpe para encontrar el alivio tan anhelado. El ajo, para los que desconocen sus bondades, es válido aclarar que siendo el ingrediente que más se usa en la cocina a diario, es justamente el que más favorece la buena salud cardiovascular, por lo que se puede aprovechar para sanar los hematomas tópicamente. Para acelerar el proceso de sanidad del hematoma, es recomendable untar un poco del jugo fresco de un ajo en la zona afectada. Entre las propiedades del ajo también se puede encontrar su poder antioxidante y antiinflamatorio, lo cual estimula la regeneración de los tejidos. Para ver mejora en el golpe y también ayudar a la salud cardiovascular, puede hacerse el hábito de consumir durante un mes un diente de ajo diario, puesto que consumirlo mejora considerablemente la circulación. La cebolla, por su parte, cuenta con un compuesto llamado la alinasa. Este compuesto que hace llorar los ojos de quien corta una cebolla, también tiene la propiedad de activar el flujo linfático. De este modo se evita que la sangre se acumule por lo que se evitará también a su vez la formación de un hematoma al utilizar sobre la región afectada una capa de cebolla siempre y cuando se utilice con prontitud sobre la zona afectada. La sal, en el botiquín de cualquier abuela siempre se encuentra la sal como protagonista, quizás ellas no sabían a ciencia cierta cómo es que la sal logra desinflamar un cuerpo, pero lo cierto es que al aplicarla se encontraba la pronta mejora de la inflamación. Hoy día se sabe que la sal actúa como un antiinflamatorio natural debido a que la misma tiene la capacidad de absorber el líquido intercelular que refleja el tejido al estar inflamado. Así que la sal no solo aliviará el dolor a través de la desinflamación, sino que al absorber todo ese líquido intracelular que pasa a través de la zona afectada puede ayudar a que el hematoma se reduzca hasta desaparecer por completo. El aloe vera, volviendo a las plantas y sus virtudes, encontramos en las que se destacan una de las plantas medicinales más virtuosas, el aloe vera o también conocido como sábila en algunos países. Esta planta ayuda de manera integral a mejorar cualquier padecimiento o dolencia que el cuerpo esté sufriendo, por supuesto los golpes y los hematomas como consecuencia de ellos. Uno de los componentes de esta planta es el acíbar, el cual le otorga a la sábila sus propiedades antiinflamatorias y regeneradoras. Se puede utilizar de diferentes maneras, se puede sacar provecho de su savia y colocar la misma directamente sobre el golpe o bien se puede utilizar el gel del aloe como compresa congelada o friccionar directamente sobre el golpe, lo cual calmará el dolor y reducirá notablemente la inflamación del mismo. Unos 20 o 30 minutos serán suficientes para poder observar cómo la sábila actúa sobre la afección, disfrutando así de sus bondades. Existen otros remedios caseros que pueden ayudar a mejorar la condición de los golpes. Sin embargo, los antes nombrados son los más utilizados por ser los más efectivos a la hora de aliviar la contusión o los hematomas con prontitud. Ahora bien, vale la pena aclarar que si un hematoma o un dolor persiste sobre la lesión por más de 15 días, se debe acudir al médico a fin de descartar un mal mayor. Ahora, ¿por qué los golpes? A veces, tan solo al caminar, cualquiera se puede tropezar hasta con la mesa de centro de la sala. Pero lo cierto es que los golpes siempre dejan sus huellas. Los hematomas y las inflamaciones en el punto de dolor son el típico reflejo del impacto que se recibe, ya que ni los hematomas ni las inflamaciones suelen ser agradables. La naturaleza nos brinda su maravilloso arsenal de remedios para eliminar todo rastro de golpes en el cuerpo como los ya nombrados. Ahora, ¿qué es un moretón? Un hematoma más conocido como moletón es una marca en la piel causada por la presencia de sangre atrapada debajo de la superficie de la misma. Ocurre cuando una lesión rompe los vasos sanguíneos pequeños, pero no rompe la piel. Estos vasos se abren y dejan salir la sangre por debajo de la piel como respuesta a la lesión. Por lo tanto, nunca debes pulsar o cortar la zona para que salga la sangre acumulada. ¿Y cuáles son los síntomas? Dependiendo de la intensidad que haya tenido el golpe o la forma en que se haya roto o lastimado los vasos capilares serán los síntomas, los cuales pueden ser dolor, inflamación y cambio de color en la piel. Puede suceder que se formen sin haber sufrido algún golpe. ¿Y cuáles son los tipos de moretones? Los hematomas pueden clasificarse en tres grandes grupos subcutáneos que son los más leves que se encuentran debajo de la piel, intramusculares que aparecen en la zona protuberante de un músculo y pueden afectar a órganos internos y periósticos que se producen cuando la contusión afecta un hueso. En este caso damos solo los remedios caseros para hematomas para los primeros y quizás para algunos del segundo grupo. ¿Y cuánto tarda en quitarse? La desaparición de un hematoma puede llevar tiempo dependiendo de la zona del cuerpo y la gravedad del golpe. La mayoría dura aproximadamente dos semanas. Comienzan de un color rojizo, luego se tornan azul violáceo y amarillo y verdoso antes de volver a la coloración normal.